Fíjate lo que hay, eh, muchas personas en el confinamiento buscan en la comida lo que se llama una, una satisfacción como tranquilizarse, porque la comida cuando es rica en carbohidratos, en grasa o el alimento que te gusta a ti mientras tú lo estás consumiendo libera una sustancia en el cerebro llamadas endorfinas y esas endorfinas te tranquilizan. Mientras uno está comiendo lo que le gusta a uno, con con, habichuela, eh, carne frita, frito verde. La comida con canciones. En esos momento usted ni debe la tarjeta de crédito, no. ni, ni le están cobrando. Incluso eh, ese momento de comer ya es, es, es como una declaración universal de derechos humanos que usted no lo puede molestar ni, ni que lo pueden llamar ni nada de eso eh, y eso mientras uno está comiendo uno, uno tiene como un, un premio verdad a pesar de que los que somos gorditos y nos pasamos de comida al momento de terminar la comida nos arrepentimos verdad sí, muchos sí, sí, sí. dicen ay yo no el de... karma, el karma. mañana empiezo la dieta entonces qué resulta que si usted ...complace ese deseo, ese impulso que va a tener... ...cuando está confinado, cuando está trancado, cuando está en su casa... ...no se le va a quitar el problema que le está generando la ansiedad... ...si usted tiene está porque no está trabajando... ...porque no está cumpliendo con su compromiso... ...porque mamá está sola en la casa... ...tiene esa ansiedad... ...si comiéndose 20 quipes usted lo no resuelve... ...y mamá va a tener compañía... ...y mamá se va a curar y la tarjeta se va a pagar y el pagaré se va a pagar, entonces vamos a comer todo quipe, entiende, y vamos a comer mucho arroz, pero que resulta que si usted, eso no va a solucionarse, pero si usted complace el paladar cada vez que él le da, sí va a tener la misma deuda de la tarjeta de crédito, mamá va a seguir sola y usted va a tener el colesterol altísimo, eh, supe, siempre vi un, vi un estudio norteamericano, eh, que le pusieron un nombre Super Cycle, que están en, en YouTube, que a los 13 días, a los 13 días de confinamiento, y él iba a durar un mes, iban a, tuvieron que parar el estudio, o lo recomendaron porque él no lo paró, porque los niveles de colesterol y triglicéridos estaban tan peligrosamente altos, siendo un hombre atleta, maratonista. Él dejó de hacer ejercicio y se puso a comer, a pedir comida chatarra, un experimento. Y ya a los 13 días estaba a riesgo de un infarto. Y el cardiólogo, eso está ahí en YouTube. O sea que ya llevamos 40 días. Y si usted está comiendo, viendo televisión, sedentario, de noche, le está echando azúcar, los jugos, le está tomando una bebida alcohólica porque, ¿verdad? Ya que usted está sentado ahí. Exacto. Aumenta la bebida alcohólica. Eh, Aumente el consumo de bebida alcohólica. El sedentarismo, sentado. Sentado. Porque la gente cree que para hacer ejercicio se necesita un campo. Se necesita unos equipo porque yo soy pobre. Yo no tengo en mi casa esos equipos que tienen esa gente rica. Yo no tengo piscina. Eh, comenzan a, a buscar una serie de, de condiciones para autoconvencerse de que no son capaces. Otra cosa que dicen es, lo que pasa es que el doctor y Víctor son ricos y... y tienen, usted en su casa? Así se puede recomendar, yo no puedo llevar dieta. Mucha gente cree que la dieta es... Y, eh, un, ¿Cómo es? Anca de grana... Eh, eh, eh, ternero eh, eh, eh, avellanas de, de... Alto de la ranch. Ajá, exactamente señores pero yo le voy a decir algo a usted un mangú de guineíto con un huevo hervido y repollo que quedó de la 12 en la cena usted come una lata de sardina con con, con, con guineito con rulo usted come entonces la gente cree que dieta es eh, buscar complicarse la vida y también creen que pasar hambre porque yo voy a decir algo a usted si usted está en su casa y quiere salir sano de esto sin, sin aumento de la presión arterial sin un infarto sin, sin que les sirva el informe de trabajo le sirva usted tiene que comer mucho no deja de comer desde que se levanta usted desayuna a media mañana come a mediodía come a media tarde come de noche come y se mantiene comiendo todo el tiempo, lo único que usted tiene que tener es reglas, que al momento de comer, que no lo haga frito, que no le ponga azúcar, que hace todo lo que usted tiene, porque usted tiene que hacer la dieta con lo que usted tiene, pero no es lo mismo un plátano, que usted lo corte, y lo mete en una paila de aceite a freír, y después le eche sal, y después le eche cachú y después le ponga queso, o huevo frito también en aceite, que usted coge el plátano y lo hace, hasta, doctor, doctor, a doctor, doctor Amante, por ejemplo, hace 20 días que esa, esa persona que nos está viendo a nosotros fue al supermercado, y lo más probable es que todavía hace unos 20, 25 días tuviera la oportunidad de ir y adquirir la, la, los artículos, ¿verdad?, que le permiten llevar a dieta como estaba programada, pero ya 20 días, 25 días después, no es la misma condición, va al supermercado y lo que... hay en esa situación, ¿cuáles son las opciones que el doctor Amarante le da a esa persona que quiere mantener su peso, quiere mantener su salud producto de una dieta, ¿verdad?, eh, más o menos, adecuada. ¿Cuáles son las opciones que va a encontrar esa persona en su supermercado en este momento? Mira, Víctor, en el 1994 yo fui a estudiar a Cuba y era, había ya lo que se llamaba el periodo especial en Cuba. Y nosotros, los estudiantes, estábamos en un solo sitio, ¿verdad? Eh, Confinados, o sea, en un, como una cosa de, de apartamento para estudiantes, ¿verdad? Yo había, como no había alimento en Cuba en esa época, yo llevé un bulto, una compra de aquí. Y yo le dije a una de las muchachas que íbamos a preparar torreja de maíz, como arepita, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con huevo, queso, eh, anís... Eh, canela, no sé cuántas cosas más se le pone, sal, azúcar. Y cuando ellos me vieron que ellos tienen educación de salud, ellos ¿Sí? me vieron a mí haciendo eso. Cogimos la harina de maíz, hicimos como una sopa. El huevo lo comimos otro día. La mantequilla le pusimos a otra cosa, ¿me entendiste? Sí. Que a veces nosotros, eh, eh, cuando estamos en situaciones especiales, Usted a mí me gusta hablar con ejemplo. Por ejemplo, si usted tiene poca gasolina y la bomba está lejos, usted le apaga el aire al carro, le, le no hace rebase, no lo deja prendido cuando usted se va a beber un café para que el aire se para que el carro quede en frío, verdad que sí. Asimismo, en estas situaciones especiales, usted puede aprender a redistribuir. Es lo que estábamos hablando. Que, por ejemplo, ahora los invitados de ustedes están manejando Skype, están, están haciéndole la conferencia. La gente tiene que adaptarse, adaptarse. Por ejemplo, ¿cómo va a ser? Como verdad como yo soy cibaeño, y la mayoría de que están viendo son cibaeños, ¿cómo es posible que usted ahora, en esta situación especial, usted va a cenar con tres grasas, como le decimos? Uno salami, otro queso, otro huevo, otra carne... Eh, que a mí no me gusta tal cosa cuando ustedes y yo sabemos que el doctor de gastro y sabe más que yo de alimentación sabe que los alimentos la base de alimentos es la misma carbón hidrá eh, eh, carbón oxígeno carbón hidrógeno oxígeno esos son los componentes de los alimentos A menos que una vitamina una sustancia de esa no le dé alerige a usted Usted puede comer lo que sea, es la combinación de los elementos, porque hay gente que, que, que no come moro, pero come arroz y anchuela. ¿Entendió? Entonces, en esta época, nosotros tenemos que aprender, por ejemplo, una taza de guandule con, con vegetales y ya es suficiente en el día para la cena. No hay que meterle arroz, guandule, carne, bacalao. ...un plátano maduro frito en aceite... Eh, ...guayá hacer una torrejita... ...como le dije yo ahorita de yuca... ...como un chulito... ...y, y lo no, no, no, ponen todo así. eso... ...hay, todo que, bling, hay que ponerse en modo ahorro... ...como sí, sí. los celulares... ...cuando se le está acabando la batería... ...que le ponen ahorro de batería... ...eso son una de las cosas señores... ...porque nosotros en serio... ...no necesitamos tanto para vivir... ...la gente cree que sí... ...nosotros los dominicanos... ...yo he dicho que quizá Dios que me perdone, pero yo creo que en este país de hambre no se muere una familia. Y que se murieron de hambre, no encontraron nada que comer en siete días, y esa familia murió de inanición. En este país hasta, en este país hasta un vecino, el gobierno, el ayuntamiento, el candidato, cualquier cosa le llega eh, a este país. casi que se cruzó del lado tuyo. ¿Cuánto <risa> <risa> de plátano que se cruzó. <risa> ¿Eh? Es verdad, es lo que decía Marante. Un racimo plátano que se cruzó a tu, a, a, de tu lado. El Al de mango de la mata del vecino. A veces llega la doña que dice, era una funda que me tocaba en el gobierno. Yo cogí que me tenga una vecina. ¿Te entiendes? Así, no es. Así, entonces, yo quizás diría, ay, el doctor es rico, el doctor que sí o okay. qué, el doctor no sabe de olla. Pero bueno, eso es mentira, yo no estoy pasado trabajo, estoy pasado trabajo. Aquí se está comiendo demasiado. Entonces, mi mensaje, es sobre todo las madres, que son las que llevan el, el control de la casa, que nosotros aquí, por más que hablemos, eh, eh, Lisi es la que te manda a ti, yo, la mía es la que me manda a mí, la tuya es la que te manda a ti. Ah, no, no. Las madres que deben definir un poco esto y decir, bueno, pues vamos a comer, ejemplo, ¿se puede comer tres días sin carne, señor? ¿Se puede comer tres días a la semana sin carne? Lunes, miércoles, viernes o jueves no vamos a comer carne. Se inventan cualquier cosa de grano, estos granos que son muy buenos, nutritivos, y con proteína. La sardina, el atún, que es barato, se conserva, está ahí. Y usted puede rendir también, darle volumen a los alimentos. Por ejemplo, cuando usted hace carne, puede mezclarlo con repollo, brócoli o, o tallota. Y eso le da volumen a, a la comida. El asunto es que usted tenga que estirar lo que tiene y comer saludable es como, ejemplo vamos a poner un ejemplo si usted le va a hacer jugo de naranja a su a su familia o de piña usted coge, por ejemplo para hacer 8 onzas de jugo de naranja usted tiene que matar alrededor de 6 naranjas pero si usted le da una naranja pelada a un niño se llena con una naranja de gajo, ¿me entendió? que son cosas que y, y se queda suficiente dele agua Dele agua. Entonces uno tiene que entrar eh, eh, ahora mismo a tratar de salir sano, sano de aquí. Porque eh, yo vi uno, un, uno de España que dijo que el gobierno de España había prolongado cuatro kilos más la cuarentena. <risa> o, sea, <risa> sí, sí, sí. o sea, que mientras la, la más. Que no el peso con el tiempo. Más gorda. Entonces, eh, ¿por qué? Porque el ser, el ser humano quiere entretenerse, el ser humano busca su facilidad, el ser humano busca su comodidad. Si a usted le dicen, por ejemplo, en un viaje, elija su asiento, usted elige la que tenga mejor vista, el que tenga más cómodo, el sillón más ancho. Uno bronque busca. Exacto, uno... <risa> uno busca automáticamente estar feliz. Y luego es eh, que vienen a pensar en la consecuencia. Sí, sí, Déjenme claro. decirle a ustedes que, por ejemplo, usted puede haber tenido un año de ejercicio y de llevar alimentación sana, como le dice la gente, dieta. Y en estos 40 días, usted entra a un factor de riesgo de salud como si usted fuera un cardiópata. Exacto. No sé, es verdad, Porque es cierto. Mira lo que pasa con, con la persona. Hay personas que tienen 300 de colesterol y no le pasa nada, porque ha ido aumentando el colesterol poco a poco, poco a poco, y los mecanismos de adaptación de ese cuerpo, le van compensando, no sé si me doy a entender, cuando usted va elevando el colesterol poco a poco, el cuerpo se va adaptando a ese colesterol, pero una persona, que esté sana de colesterol, o los niveles sanos, y en 40 días o en 20 días, lo eleva a 300, ese cuerpo no va a tener la resistencia que tiene el otro que hace tiempo que viene manejando ese colesterol alto. O sea que su nivel de riesgo a que le dé un infarto de un pique, de un calor, de que usted se puso a hacer ejercicio, porque su cuerpo ha estado sentado y comiendo grasa, huevos fritos, arroz, carne, sopita de pollo, eh, eh, todo lo que parece, de funda, eh, eh, papita y todas esas cosas soda. Pero Amarante tiene tanta razón que a mí me han llamado por pancreatitis en esta cuarentena más que los otros meses, tres meses anteriores. Y o sea, es, es por eso, y es por la alimentación, por la es, por, alimentación. es por la ingesta de grasa abundante. Sergio, yo creo yo creo, Sergio, que, que esa manera <coughs> tan práctica eh, y llana con que Amarante maneja. Eh, esa parte de, de la nutrición de no, su pero nos ha tocado algo importante que es la es, cuarentena es el calentado es lo que lo ha llevado al éxito sin lugar a dudas sí. porque cuando llega un paciente hasta su consulta eso es lo que tengo que venir a teorizar es un asunto de, de ser práctico y los resultados están ahí y a ha aplatanar. sido eléctrico claro, en cuanto al ejercicio de eh, su especialidad como nutriólogo eso es así eso, eso, es, es, pues, es, es a importante. Lo que dice Sergio es muy importante sobre la conserva de. La calentado. En, en, en nutrición hay una parte de la nutrición llamada bromatología, que trata sobre eso nada más, sobre la conserva y el manejo de los alimentos. Eh, fíjense, a veces sufrimos de venir de la compra y dejar la fruta y los vegetales dentro de una funda plástica amarrada, y la metemos en la, la metemos la nevera o la dejamos fuera las fruta. Y, y el tiempo y comienza inmediatamente un ciclo porque tran, la fruta deben transpirar los vegetales y subir esos gases al espacio entonces cuando quedan ahí en la funda plástica vuelve otra vez se de y, y empieza un proceso de oxidación de la de lo de lo que usted tiene trancado ahí y se daña en pocas palabras se daña el alimento o, o pierde su calidad nutritiva Muchos de los alimentos que usted tiene, si tiene vegetales, los tiene que tener una, en un lugar abierto y mojarlos, cada cierto tiempo. Y tenerlo en un ambiente de una temperatura controlada, porque a veces, como hemos hecho una compra abundante, no podemos meterlo todo en la nevera y dejamos tomates afuera y eso. Y una de las cosas que debemos saber es que esos alimentos que tienen proteína deben consumirse, ejemplo, la carne, los huevos... Eh, algunas leches así preparadas, leche, chocolate, que hacemos? Debe, con, debe prepararse la cantidad mínima que se va a consumir en el momento. Porque si usted deja una ensalada con huevo, por ejemplo, y se le fue la luz, y, y se le fue la luz, por ejemplo, o algo así, y usted lo duda tres días o dos días o 24 horas consumiendo. Usted va a tener una gastritis, va a tener una, una diarrea, va a tener aventación, va a tener flatulencia, pero Va a tener problemas digestivos o simplemente eh, conservar lo, los alimentos. Y esto también de los dulces, la, el azúcar eh, es un medio de cultivo muy eh, rico. Rico. Es un medio de cultivo muy rico para crecer bacterias, hongos, riqueza, todo ese tipo de, de, de, de, de, de bacterias y organismos dañinos. No, no, que okay. todo lo que crecen los microorganismos tiene dos, dos fuentes principales de energía: la sangre o azúcar. Una y la otra. La la sangre, de las La cola de la cara. Ahí es que ser nosotros, los, los, los, nosotros no, los científicos, porque yo no soy científico. Los científicos eh, cultivan la, la bacteria cuando están investigando, en azúcar o en sangre, que son uno de los medios más, más eh, a veces hacemos un dulce, por ejemplo, como estamos en cuarentena, déjame un dulce de batata y hacemos un bailón, de dulce de batata, y como ahora no tenemos visita ni tenemos forma de salir, hay que, repartir, hacer, hay que... Hay que comérselo y lo dejamos ahí durante una semana y después estamos ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? El doctor lo está diciendo y así, y así mismo. Es la realidad. Doctor, doctor finalmente. Final, sí. Le cortaron el, el el internet a Víctor. No, no, no. Está cansado que su parte de los bolsillos. <ríe> doctor, aquí es... Porque tenemos el mejor internet y el más rápido que es el telenovelo. <ríe> doctor, era... finalmente. Finalmente, doctor, que... finalmente, yo me caigo porque el internet, porque yo tengo telenovelas no, pues muy bien. Lo mejor, claro que sí, como ¿No, debe ser. Ah, el... el señor Vaca está ¿no? bravo conmigo, pero está bien. No, ese es su hermano, es su hermano. Doctor, ¿Para finalmente, para eh, esa, esa gran gama de pacientes que usted tiene, eh, vamos a reiterarle cómo mantenerse en contacto con usted para seguir la orientación y cuando salen a. Allá y se reactiven de manera normal, ¿verdad? Sus labores de trabajo puedan salir expertos con esas orientaciones que usted le suministra. ¿Cómo pueden mantenerse en contacto con usted actualmente? Mira, mami, todo profesional tiene un compromiso social y a todos mis pacientes yo le estoy regalando los cambios de dieta ahora en cuarentena hasta que pase todo. Le estoy dando un servicio gratis. Hola, web bueno, todos mis pacientes me escriben y yo le hago el cambio de dieta, de menú, sin cobrar. Eh, porque todos tenemos que aportar, ustedes saben. Entonces, hay una de las cosas que yo siempre lo digo, lo anuncio ahí, que yo estoy en el hospital gratis, que cuando pase todo esto, ustedes pueden ir al hospital y hacen la consulta conmigo allá. Gratis. Y la lo otra, los números de teléfono, que hay un programa matutino que lo pueden ver todos los días, que ustedes pueden entrar ahí a ese programa y ver todo mi número de contacto. que contacto diario, me llama. El <ríe> el contacto diario con el doctor Amarante, así ¿No sí, sí. Gracias, doctor, y qué bueno que el doctor aprovecha también, esa es la parte nuestra, nuestro aporte, para decirle que de manera gratuita, de manera eh, a través de las redes, está dando consultas gratis. Ese es su aporte. Además, también en el hospital, cuando todo regrese a la normalidad, pues puede acudir. Eh, no, son presencia la... no son consultas, no son, no son, consulta, son asesorías. Porque la Correcto, consulta... ¿sí? asesoría. Muy bien. Doctor, gracias, gracias por estar con nosotros. De verdad que le agradecemos estas orientaciones que usted ha transmitido a través de este contacto de, de diario. Gracias, doctor, por estar con nosotros y pronto nos volveremos a reencontrar con esas orientaciones importantes que tienen que ver con lo que es mantener una eh, salud adecuada como debe ser. Gracias, Marante, por estar